Alfredo Casero se bajó de animales sueltos. El humorista abandonó el ciclo conducido por Alejandro Fantino, a tan solo dos semanas de ser parte de él. Los detalles en la nota. Unos días después de que el periodista Edizunino Unino anunciara que no formaría más parte de animales sueltos, Alfredo Casero también renunció al ciclo. El humorista se había incorporado al ciclo hacía dos semanas y decidió bajarse del mismo. A través de las redes sociales dio el anuncio. Hablando de control de gestión, no voy a estar más en lo de Fantino. ¿Eh? ¿Porque solamente fui para qué? No sé. Ya les contaré. Uno de sus seguidores le preguntó, ¿qué pasó con el payaso de Fantino? Rápidamente Casero le contestó, no, no pasa nada con Fantino. Todavía no me dijeron nada.